Ojalá que me deje. Listo, ya estamos, ya estamos al aire, Ley, ¿cómo estás? Qué alegría de verdad infinita verte verte en este momento. ¿Cómo has estado? Muy bien, Sara, muchas gracias por, por tu invitación. Qué bueno, Ley, que, que te tengamos acá. Para las personas que están conectadas en este momento, muchísimas gracias por la espera. Sabemos que estamos unos minuticos tarde, teníamos unos problemas técnicos ahí a espaldas que ustedes no, no alcanzaron a ver, pero ya estamos entonces enviando por las listas de difusión la notificación a las demás personas de que ya estamos conectados. Entonces, si nos dan unos segunditos, se los agradecemos y ya eh, en unos momenticos empezamos eh, con la transmisión de este Facebook Live que tenemos preparado el día de hoy sobre mapeo de apoyo pedagógico para la educación inclusiva. Yamile, muchísimas gracias por estar conectada desde Ocana. Te enviamos saludos y abrazos acá desde Bogotá. Qué alegría poder contar con, con, con tu participación el día de hoy. Eh, vamos a terminar de enviar los enlaces. ¿Y Sandrita nos escuchas? Tenemos, teníamos una invitada que nos iba a comentar un poco sobre los Instagram Live, pero estamos teniendo problemas de conexión. Hola, Alexandra Guzmán. Saludos hasta Yoage. Eh, Muchas gracias por estar conectada. Clara Claranit Maldonado, que está conectada también desde el norte de Santander. Muchísimas gracias, Marjorie Gómez Ávila. Muchas gracias por acompañarnos sí. el día de hoy, Marjorie. Qué, qué rico que estés por acá. Bueno, Ley, si quieres empezamos un poco, ya, ya se hizo la invitación. Empecemos en este momento. Igual a las personas que se vayan conectando, pues podrán ver el video completo después. Saludos, Mar. Eh, gracias por, por acompañarnos el día de hoy. Lady. pues cuéntanos un poquito quién eres. Bueno, pues eh, como ya saben, mi nombre es Lady Catherine Barragán. Soy licenciada en Educación Especial. Eh, de la Universidad Pedagógica Nacional y bueno, soy digamos que una enamorada de todo el proceso de inclusión y de los procesos que se han ido adelantando eh, pues en el distrito y también en el país en cuanto a la educación inclusiva Qué bueno, Ley Leito, en dónde trabajas? Bueno, yo trabajo con la comunidad de hermanos maristas de la enseñanza digamos que apoyando todos los procesos de de inclusión, trabajo en un colegio que queda en la localidad de Bosa, una población bastante vulnerable, donde los procesos de inclusión se han ido, digamos, quedando poco a poco, y ese ha sido también un reto, un reto para mí. Estás ahí desde el principio del proceso, ¿verdad? O antes habían antecedentes. Sí, de digamos. Eh, antes eh, la educación inclusiva estaba a cargo de la psicóloga quien adelantó unos procesos valiosísimos. Y, pues, digamos que en aras de, de que la población empezó a incrementarse, pues, se inició, digamos que con, con, con la educación eh, especial, como, como se conoce en, en este contexto. Ok. Bueno, a, a las personas que nos escuchan el día de hoy, vamos a tener un formato un poquito distinto al que hemos venido trabajando. Entonces, eh, para las personas que de pronto se conectan por primera vez, el esquema que por lo general hemos tenido es que tenemos un invitado súper especial y lo entrevistamos a la luz de su experiencia. El día de hoy tenemos una súper invitada, pero no vamos a hablar solamente de su experiencia, sino que vamos a tener una conversación un poquito eh, menos estructurada, pero vamos a estar participando activamente la, las dos a la luz de una herramienta que se llama mapeo de apoyo pedagógico para la educación inclusiva, que, por supuesto, Lady nos va a estar acompañando también en algún momento de dar algunas preguntas, en algún momento participará activamente y será un espacio en el que no hay entrevistado ni entrevistador. Creo que es la primera vez en el, en el proceso de estos live en, las, en los que no hay entrevistador ni entrevistador, sino que conversamos eh, las dos personas de una manera muchísimo más fluida. ¿Y por qué lo hacemos de esta manera? Porque queremos compartir con ustedes como Corporación Teje Caminos esta herramienta que se ha utilizado en diferentes escenarios, eh, en diferentes colegios, tanto públicos como privados, de diferentes zonas del país, y pues que es una construcción conjunta con diferentes eh, profesionales de apoyo. A las personas que nos saludan, Aida, saludos hasta Pasto, qué rico que nos puedas estar acompañando. Y Leis, ¿qué te parece si empezamos entonces con las preguntas? Sí, dale, Está. me parece perfecto. Listo. Creo que la, la primera pregunta es, ¿cuáles son los retos de los procesos de apoyo pedagógico para la educación inclusiva? Un poco desde la experiencia que tenemos y desde el proceso de apoyo pedagógico, ¿cuáles para ti serían esos retos eh, desde los procesos de apoyo pedagógico para la educación inclusiva? Bueno. Yo creo que, que uno de los principales retos que, que se presenta es que, como en muchos de los de los procesos de la educación, este tema de la inclusión se ha centralizado ¿sí? en, una sola, en una sola persona o en, un, o en tres grupos de personas y al estar centralizado, pues esa responsabilidad recae sobre esos grupos. Entonces es como cuando tú, tú vas a un partido y simplemente eres el espectador, pero no eres parte del equipo de juego. Y las responsabilidades en eso, pues varían mucho. Entonces, yo siento que, que el mayor reto que, que presenta la educación inclusiva es que la docente de apoyo, la familia y la persona con discapacidad, pues se han encargado de llevar esas luchas, pero si bien han adelantado mucho, se necesita que toda la, la comunidad participe activamente. Cuando, cuando, me, cuando digo toda la comunidad, pues estoy hablando de un contexto educativo, de una institución, de un centro, de un colegio, en el que la docente de apoyo, pues, es la encargada como de liderar todo ese proceso, pero a veces esa docente de apoyo, o esa familia, o ese estudiante, o esa persona, eh, pues se ve como una, como una tuerquita desengranada de todo el conjunto y de todos los procesos que se están llevando ahí. Por el contrario, si se unieran esfuerzos para que, la, para que, digamos, que los procesos funcionaran mucho mejor, yo siento que la educación sería diferente y no se, no se vería solo desde una mirada, sino que sería transversal. Y creo que ahí está el quick del asunto. Entonces, creo que eso es uno de los, sí, efectivo. Mayores, de los mayores retos. Efectivamente, no sé, Lady, comparto la posición contigo. Creo que que un poco es, es también esa pregunta de cuál es el sujeto de la educación inclusiva, no porque seguimos pensándonos que cuando hablamos de educación inclusiva hablamos de una persona, ¿no es cierto?, o hablamos de, de una población en sí misma, como si la educación inclusiva no fuera esa pertinencia en la atención a la diversidad, sino como si fuera una pertinencia en, en los procesos de apoyo para la discapacidad en sí misma, y creo que es hora de trascender a ese proceso, si entendemos que el sujeto de la eh, educación inclusiva, en realidad es la comunidad educativa como tú lo planteas, logramos generar esos, esos esfuerzos mancomunados en términos del proceso de apoyo pedagógico y lograr que definitivamente haya un proceso de gestión muchísimo más fluido también desde las diferentes unidades de gestión, de tal suerte que se articulen y se logren definitivamente las transformaciones. Creo que eh, eso es muy importante y lo hablábamos también con Rafael Pavón en alguno de los Instagram Live, de los Facebook Live anteriores y es que él nos decía ya no es una decisión que esté en los hombros de ninguna persona es decir, ya todos tenemos el reto de ser inclusivos y en ese sentido no está en los hombros del docente de apoyo solamente la responsabilidad ¿no es cierto? sino que como es una decisión de comunidad educativa es un ejercicio para todos y cada uno de los que estamos involucrados en el marco del proceso y, y creo que, que esas apreciaciones que tú haces son muy pertinentes porque sin duda alguna, eso nos, nos, nos lleva a la siguiente pregunta y es en términos del deber ser, ¿no es cierto? O sea, ya sabemos que la educación inclusiva tiene un reto muy importante y es esta articulación con la comunidad educativa, en la que todos estemos íntimamente vinculados con el proceso de apoyo pedagógico y con los procesos de permanencia, presencia y participación de los estudiantes. Pero, ¿cuál sería un poco el deber ser, Lady, y cuáles son los actores que están involucrados o que deberían estar involucrados en el proceso. Bueno, digamos que un poquito en relación con lo que estabas hablando y para introducir lo que voy a decir, lo primero que, que debemos saber es que las docentes de apoyo tenemos que soltar, ¿cierto? A veces uno como que quiere abarcar todo, quiere hacer todo y en, esa, en ese afán de, digamos, de garantizar el gozo efectivo de los derechos, pues uno... ...olvida delegar ciertas cosas que es importante que la comunidad... ...entonces en ese en ese deber ser, nosotras como, como docentes de apoyo... ...pues tenemos que soltar también un poquito y permitir que los demás se unten... sí ...como que hagan parte, parte de eso. Y por supuesto pues en, en este proceso eh, tienen que participar todos los actores... ...desde, desde el rector hasta el personal administrativo. O sea, todos deben conocer de inclusión. Porque, ¿qué pasa? Lo que tú mencionabas ahorita, cuando no se conoce de inclusión o, o no se sabe hacia dónde se va, pues es muy difícil que uno solito lleve, lleve todas las cargas. Pero si uno se encarga de hacer partícipe, de hacer responsable, no solamente en temas pedagógicos, sino en temas administrativos, en la adquisición de materiales que se necesitan, todos hacen parte de esa toma de decisiones, ¿sí? Entonces, yo siento que, que esto debe ser un asunto muy, muy, muy, muy importante que sí. nosotras como docentes de apoyo, pues, podamos eh, permitirle también a la otra, a la, a la demás comunidad que pueda participar. Entonces, creo que eso es. Y, y creo que es también cuestionarnos ese lugar del experto, ¿no? porque creo que ha hecho también mucho daño en los procesos. ese lugar del experto que tiene las respuestas para absolutamente todas las situaciones que se dan en los procesos y es entender que definitivamente todos nos vamos volviendo expertos y agentes activos en el marco de las experiencias que vamos teniendo y que es un proceso igual permanente en el que estamos todos y cada uno de nosotros participando y que desde nuestro saber, pues evidentemente se hace muchísimo más sencillo el proceso de hacer un apoyo pedagógico y eso entender que hay especificidades, digamos, que se pueden dirigir desde los procesos de aula, como lo decían en algunos de los comentarios, pero también hay procesos que son muchísimo más amplios y que se dan eh, desde las diferentes unidades de gestión. Entonces, Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Sara. Y a mí me gustaría entonces ahora que tú nos contaras cómo nace esto de, del mapeo de apoyo pedagógico. Sí, bueno, el mapeo de apoyo pedagógico creo que nos van a dejar de ver a nosotras un momento y van a empezar a ver. El mapeo de apoyo pedagógico es esta hojita, esta hojita que en este momento ven ustedes proyectada en la pantalla. Y el mapeo de apoyo pedagógico es en sí mismo una herramienta una herramienta que nos permite dinamizar los procesos de conocimiento de los estudiantes, de caracterización de los estudiantes, pero que también nos permite dinamizar todas las rutas de apoyo pedagógico. En ese sentido, nace el mapeo de apoyo pedagógico y es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Es una herramienta que nos permite a los diferentes actores de la comunidad educativa comprender al menos seis pasos claves que implican el proceso de generar con pertinencia estos apoyos y estos ajustes razonables para los estudiantes. Pues recordemos que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos dice que el, como uno de los horizontes es que podamos atender de manera eh, pertinente, esa palabrita es muy importante, pertinente, a la diversidad. Y en ese sentido nace el mapeo de apoyo pedagógico, eh, volviéndose una herramienta que, que se ha usado en diferentes contextos, pero pues que tiene diferentes revisiones, ¿no? El mapeo de apoyo pedagógico ya en este momento con este Facebook Live estamos poniendo a disposición de ustedes eh, la versión número 3 del mapeo de apoyo pedagógico, es decir, es una herramienta que también ha tenido transformaciones a lo largo de la práctica, a lo largo del ejercicio profesional y a lo largo de las conversaciones permanentes que se han dado con diversas eh, comunidades educativas en el territorio nacional, digamos que para concluir, ¿Qué es el mapa de apoyo pedagógico? Que es la pregunta en sí misma. Es una herramienta que nos permite tener a la mano esos aspectos que son vitales, que tenemos que entender de los procesos de los estudiantes para que nos podamos hacer una idea muchísimo más clara de sus contextos y, en ese sentido, poder empezar a generar esos apoyos que sean pertinentes y esos ajustes razonables que sean pertinentes. Por acá en el chat veo a la doctora Nidia Salamanca, Saludos, doctora anías Salamanca, hasta Cúcuta. Saludos a Yanis que dice, súper, esta herramienta la hizo Sara y fue de gran ayuda en el proceso de inclusión de Pereira. Así es, la, la hemos utilizado y la hemos puesto a disposición de diferentes instituciones educativas. Hola, rector Jairo, qué gusto que estén por acá conectados. Bueno, muchas veo muchas personas conocidas en, en este Facebook Live y creo que, que pues eso es la herramienta, o sea, el mapa de es eso, una herramienta puesta a disposición de las comunidades educativas. Ok, y pues antes de que sigamos hablando un poquito de los de cada uno de los puntos, a mí sí me gustaría como valorar esta herramienta, ¿sí? Porque siento que es una herramienta que condensa mucha información que uno encuentra en diferentes textos, incluso en las orientaciones que, que el ministerio ha dado, y que a veces para las docentes de apoyo se vuelve algo tedioso, ¿no? Porque se vuelve como un checklist de cosas por hacer, y pues en el afán que uno tiene de... ...de atender a la, a la población, pues a veces cosas se van pasando, ¿cierto? Entonces sí me parece que es una herramienta muy valiosa para las personas que nos están viendo, pues los que ya la conocen, que, que la sigan implementando y los que no, pues sí valdría mucho la pena que, que la estudiaran, que la leyeran y pues que nos hicieran preguntas en cuanto a eso en la medida en que vamos eh, pues hablando un poquito de, de qué es. Así es, definitivamente. Creo que, que el proceso habla por sí mismo. Digamos que ha sido puesta a disposición de procesos de formación de docentes de apoyo. Por ahí está también Miriam Carrillo Ferrer, que estuvo en uno de esos procesos de formación en Norte de Santander y que pues, nos permite organizar ese trabajo. La herramienta nace en el año 2017, como te contaba, nace en Cundinamarca con el equipo de docentes de apoyo estaban puestos a disposición del departamento de Cundinamarca en el año 2017, pero posteriormente se fue transformando. Entonces la versión número uno, pues tenía en realidad cuatro pasos que se fueron validando y que fuimos incorporando hasta tener los seis pasos que tenemos el día de hoy. Luego en el año 2018 se complementó con otro trabajo que se hizo eh, fuera del país y posteriormente ya en el año 2019 se sacó la segunda versión, un poco más actualizada, con estas reflexiones dadas por, por los docentes, tanto de Colombia como de Perú, y posteriormente ya en ese año 2019 se puso a disposición de esos procesos de formación, estuvo pues en, en, varios, en varias instituciones educativas, pero digamos que a la luz de esas reflexiones y de esas conversaciones con los docentes permanentes que se dieron en el año 2019, ahora en el año 2019, 20, pues evidenció el reto de actualizarla de generar algunas transformaciones que ya las van a ver ahorita en el proceso y que están digamos basadas en en esas conversaciones tan fluidas que se dieron con los docentes en el año 2019 y muy seguramente en el año 2021 o en el año 2022 pues a la luz de esas conversaciones porque como estos procesos son dinámicos eh, pues se, se seguirá transformando. ¿Para qué? Para que sea cada vez más pertinente en el marco de los procesos de apoyo pedagógico. Eh, entonces, pues básicamente eso es lo que es la herramienta y cómo nace. Ahí la tienen proyectada okay. en este momento en la pantalla. Igual la subimos ahorita como, como imagen en el Facebook de Teje Caminos y para que la tengan un poquito más a la mano. Dale, leí. Listo. Entonces, pues, esta herramienta, digamos que lo primero que, que nos muestra son las características de funcionamiento. ¿Y por qué son importantes estas características? Porque nosotros no podemos trabajar con alguien a quien no conocemos, ¿sí? A veces eh, uno pretende tener la receta mágica y que le digan, no, mire, para tal población usted tiene que hacer esto, para tal población tiene que hacer esto, y pues es un poquito complejo. Sin embargo pues si sí, hay unas características propias de cada población que nos pueden ir dando unos indicios de qué cosas eh, necesitamos saber, qué ajustes razonables tenemos que hacer, y también nos ayudan a indagar un poquito más. Entonces, digamos que esta parte del funcionamiento se refiere a eso. No sé, Sara, si tú quieras profundizar un poquito más en eso. Sí, pues el, el mapeo de apoyo pedagógico tiene un primer paso y un segundo paso que están alineados con la Convención. Todo el mapeo está alineado con la Convención, pero el paso uno y el paso dos están alineados con la definición de discapacidad que nos da la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Como lo hemos hablado en diferentes, digamos, momentos con las personas que están conectadas y contigo, yo considero, y es mi percepción personal que una de las cosas que hace que Colombia, si bien no tenemos el escenario perfecto y tenemos muchísimas cosas que mejorar, una de las cosas que hace que Colombia esté dándole hoja de ruta tal vez a otros países y esté adelantando estos procesos y que hace que sean tan buenos es que la, la presión de la sociedad civil ha exigido que estemos alineados a la convención y en ese sentido no hemos dejado esa definición de discapacidad que nos da la convención en la que dice que la discapacidad no es una cosa del individuo, no es una característica que yo tenga en mí como sujeto, como persona, sino que es una relación, ¿no es cierto? Es la interacción que se tiene con el entorno, es la interacción que se tiene eh, en, con las barreras que hay también situadas en el entorno. Entonces, en ese sentido está el punto uno del mapeo de apoyo pedagógico. Y entonces... Lo estamos viendo chiquito, ya lo ajustamos para que veamos un poquito más grande y fue ese ejercicio que hicimos con los docentes, inicialmente con los docentes de apoyo pedagógico en el cual, y para nadie es un secreto, que a veces uno tiene más manejo por experiencia de estrategias para, para ciertas poblaciones que para otras poblaciones. Y, y desde ese ejercicio lo que hicimos fue empezar a entender que hay unas características de funcionamiento específicas por tipo de condición. Entonces, que por lo general, siempre que apoyamos a un estudiante, eh, necesitamos generar apoyos y entender qué apoyos se necesitan en esos procesos. Y entonces, lo que hicimos nosotros un poco fue eh, definir cuáles eran esos grupos, ¿no? Y nos alineamos nuevamente a la convención y dijimos, ok, pues la convención nos plantea discapacidad sensorial, discapacidad intelectual, discapacidad eh, psicosocial en ese momento mental y de discapacidad sensorial, entonces nos planteaba sensorial, física, mmm, psicosocial e intelectual, y nos planteaba la múltiple también, pero digamos que por formación, y tú y yo tuvimos la fortuna de estudiar juntas en la universidad pedagógica y de pasar casi por los mismos docentes en cada una de las asignaturas, y un poco a la luz de esos procesos de formación, saludos a la profesora Yanet si en algún momento ve esto, pues en autismo sabíamos que definitivamente era muy difícil eh, amalgamarlo con alguna de las dos, ¿no es cierto? Se supone que está dentro de la de psicosocial, pero algunos plantean que dentro de intelectual y digamos que a la luz de esos aprendizajes que, en los que las profe, la profe Janel nos apoyó, decidimos que, que, eso fue, que funcionara como una entidad aparte, que el autismo funcionara como el espectro aparte y por eso es que en el mapeo de apoyo pedagógico, ustedes ven ahí, los, los cinco grupos eh, de condiciones más comunes que nos encontramos y que están también alineados con el sistema integrado de matrículas y mat. Y en ese sentido están aquellas características de funcionamiento más recurrentes por, por condición. Entonces, ¿cuál es el sentido acá? Que si, por ejemplo, como nos pasa a nosotros muchos en, en el ejercicio pedagógico, por ejemplo, yo tengo más experiencia en discapacidad sensorial, tú tienes de pronto más experiencia en discapacidad intelectual, que eso no sea un limitante para nosotros como docentes de apoyo y que tampoco sea un limitante para los docentes de aula, ¿no es cierto? Sino que podamos a la luz de este mapeo identificar cuáles son esas características más recurrentes. Entonces, en ese sentido, tenemos, las tenemos además agrupadas por tres. Por ejemplo, en discapacidad sensorial sabemos que es muy importante y acá es para identificar qué apoyos se necesitan, qué tipo de apoyos se necesitan y en qué momento se necesitan esos apoyos. Entonces, por ejemplo, en discapacidad sensorial de cara a personas con discapacidad visual, pues es importante sondear qué apoyos se necesitan para orientación y movilidad, ¿no es cierto? Para hacer recorridos de manera autónoma eh, en espacios abiertos, cerrados, eh, conocidos, desconocidos y qué apoyos se necesitan para acceder a la información. Entonces, si es macrotipos, si es braille, si es contraste y demás, que ahí tal vez eh, hay, hay educadores especiales que tienen más manejo. Por ejemplo, Marjorie, que ha trabajado tanto tiempo con, con población con discapacidad visual. Pero por el otro lado, en discapacidad sensorial de cara a población con discapacidad auditiva, sabemos que tenemos que sondear esos apoyos para la comunicación, esos apoyos también para el acceso a la información de tipo textual. Entonces, tenemos estas tres características de funcionamiento que a la vez confluyen en la sordoceguera y pues que tú sabes que, que juntas, digamos, trabajamos en sordoceguera y que para mí es un, un ejercicio sumamente delicioso trabajar con población con sordoceguera y en ese sentido estarían las de la discapacidad sensorial para identificar nuevamente qué tipos de apoyo se necesitan, en qué tiempo se necesitan y cómo se pueden propiciar esos apoyos. Acá no es para clasificar a ninguna persona, sino para entender estas características de funcionamiento y en función de eso empezar a organizar los apoyos. En autismo, como hemos hablado con Damaris Castellanos en los webinars anteriores, en los eh, Facebook Live anteriores, pues eh, es importante sondear apoyos en comunicación, relacionamiento social, conductas adaptativas, en discapacidad física, motricidad fina, motricidad gruesa, movilidad, para que podamos entender esos apoyos en el marco de los escenarios educativos y podamos también, en función de eso, poder generar esos apoyos que estén tendientes a qué? Al desarrollo de la autonomía. O sea, es muy importante que esos apoyos estén tendientes a que la persona con discapacidad sea lo más autónoma posible en el marco de los escenarios educativos. En discapacidad intelectual, procesos psicológicos básicos, Temas como memoria, atención, es importante que logremos sondear cómo estamos en memoria, en atención, en resolución de problemas, para en esos aspectos muy particulares hacer los ajustes razonables en conductas adaptativas, en funciones ejecutivas. En discapacidad psicosocial ley, pues, ha sido un reto, porque tú sabes que muchos de, las, de, las, de los procesos en discapacidad psicosocial pues no han sido como muy, muy centrados en el proceso educativo, sin embargo, desde dos procesos de investigación en los que, que he tenido la oportunidad de apoyar, el más reciente con estudiantes de la universidad cooperativa, pues ellas lo, lo que, que planteábamos desde el ejercicio es que tenemos que brindar apoyos para la regulación emocional, los procesos cognitivos y generar muchísimos más apoyos de los que tenemos en términos de comportamiento. Eso, digamos, es para que nos hagamos una idea de cuáles son estas características de funcionamiento más recurrentes en las que necesitamos que se centren los procesos de comprensión del estudiante, ¿no es cierto? Para empezar a pensarnos esos apoyos que deben ser puestos a disposición de los procesos pedagógicos. Básicamente, Lady, pues a eso nos referimos con características de funcionamiento. Obviamente a largo plazo tal vez generaremos otros espacios dependiendo de lo que nos digan las personas para profundizar un poco más en estas características de funcionamiento. Pero digamos que grandes rasgos eh, funciona de esa manera y nació de esa manera, de, de la comprensión y desde la experiencia de muchos docentes de apoyo que en el año 2017 nos unimos para conjugar esos saberes y organizarlos de tal manera que nos sirvieran a los diferentes docentes de apoyo para hacer muchísimo mejor esos procesos de conocer a los estudiantes y por supuesto de conocerlos de la mano también de los docentes de aula y de los padres de familia que sin duda alguna nos dan insumos muy grandes para comprender y para entender estos apoyos y trasladarlos a los escenarios educativos. Qué bueno. Y yo siento que, que en eso que tú, que tú nos compartes, es valiosísimo recordar que estos apoyos no, o, este, o estos insumos, mejor, no son únicamente para los docentes de apoyo. Y es como lo que yo he venido hablando, ¿cierto? Los docentes de aula deben conocer, deben conocer esta, digamos que... El funcionamiento de las personas con discapacidad, porque a veces se limita mucho a, bueno, usted deme el ajuste razonable, dígame lo que yo tengo que hacer, uh -huh. eh, y yo lo implemento y ya, y así quedó. Pero entonces, digamos que es valiosísimo eso que tú compartes, y siento que, esa, que ese primer inicio del mapeo pedagógico es muy, muy asertivo para, para la implementación de la, de la educación inclusiva. Entonces... Bueno, cuenta, síguenos contando entonces cuál es el, el, el siguiente punto, que creo que tiene mucha relación con lo que nos acabas de contar. Sí, Leidy, pues el segundo punto es, es analizar muy bien las barreras, entonces si la discapacidad en realidad es esa relación que se tiene con, con el entorno, ¿no es cierto? Es esa relación que se tiene resultado de las barreras con las que se interactúan en los diferentes contextos, pues es muy importante que nosotros también empecemos a sondear esas barreras. ¿Qué nos ha pasado? Por ejemplo, y qué me ha pasado a mí cuando apoyo los desarrollos de los PIAR y cuando llegan a consultarme frente al desarrollo de los PIAR. Cuando estamos en esta casilla de la página número 2 del PIAR, en las que nos dicen barreras, lo que por lo general pasa es que situamos la barrera en el individuo, situamos la barrera en la persona. Y entonces empezamos a decir: no, una barrera es que a Sarita le cuesta quedarse callada, o una barrera es que a Sarita no tiene pinza fina, o que el estudiante. No, no logra comunicarse. No, no, no, no, no, no, no. Entonces, todo lo que se supone que el estudiante no puede hacer, además lo planteamos desde el déficit de hacerlo, se plantean las barreras. Como si las barreras fueran un sinónimo de, eh, de, de, de déficit. Pero en realidad las barreras son esos obstáculos que hay en los escenarios educativos que nos impiden acceder. Son esas barreras cuando la gente va haciendo una carrera, ¿no es cierto?, y tiene salto de vallas con que se encuentra con una barrera que tiene que saltar la barrera no está en él la barrera está en el campo en el que está trotando uh -huh. esos son las barreras cosas con las que nos encontramos eh, pensamientos con los que nos encontramos o estructuras muy rígidas con las que nos encontramos en eh, las las cuales nos dejan por fuera del proceso y entonces en este segundo punto se encuentran las barreras y eh, la primera columna aparecen las que dice la convención que son con las que la población con discapacidad se encuentra en la mayoría de los escenarios. Entonces, por ejemplo, en la mayoría de los escenarios, sea educativo, sea salud, sea ocio y tiempo libre, sea lo que sea, básicamente, nos encontramos, y las personas con discapacidad se encuentran, con barreras eh, actitudinales, que son estas barreras derivadas de la actitud y derivadas de, también a veces del desconocimiento, que hacen que se piense que la persona con discapacidad no debería estar en ese lugar. Son barreras dadas de... Desde, desde la actitud pero también hay barreras en el espacio que tal vez son unas de las más reconocidas ¿no es cierto? y unas de las que más analizamos y es será que en el espacio puedo ingresar o no puedo ingresar, será que el espacio pues tiene las condiciones básicas para también la convención nos dice que hay barreras del acceso a la información y las comunicaciones barreras comunicativas por ejemplo estamos muy acostumbrados a hacer texto siempre en tinta entonces cada que yo escribo, escribo en tinta y entrego pero en realidad no es accesible para todas las personas o a, o, a, o a la escritura en español, que en realidad no siempre pues, le sirve a todos los estudiantes. Hay barreras también en los objetos y hay barreras también en la, en la operativización de las rutas de, de cualquier tipo de servicio. Pero resulta que aparte de esas barreras con las que se puede, se puede uno encontrar en cualquier, en cualquier derecho, hay unas barreras muy específicas en educación, que pareciera que vinieran en convito solo para nosotros, ¿no es cierto? Solo para nosotros los que trabajamos en el escenario educativo, y son las barreras para el aprendizaje y la participación. Y, entonces, esas barreras lo que, lo que terminan generando es que sean igual de, de complejas de manejar, pero que sean igual de segregadoras y de excluyentes que un lugar en el que no hay ascensor, o que un lugar en el que estamos comunicándonos todos, hay estudiantes o, o personas sordas y nadie se comunica en lengua de señas. Estas barreras para el aprendizaje y la participación son absolutamente aislantes y segregadoras. Y entonces, en este sentido, creo que es importante reconocer que la didáctica inflexible y el currículo inflexible son barreras que nos dejan igual de por fuera. En ese sentido, es importante entender que cuando yo te, la didáctica y el currículo, Ley y tú y yo lo sabemos porque tenemos formación como licenciadas, ¿verdad?, eh, son algo que nos, en lo que nos forman desde el principio, o sea, uno llega a la facultad, semestre número uno y empezamos a hablar de didáctica y empezamos a hablar de currículo y hacen parte del ejercicio que uno tiene como educador de manera permanente pero resulta que si se vuelven inflexibles son una barrera que nos deja por fuera entonces hay que tener muchísimo cuidado porque así como identificamos lo que pasa en los entornos físicos, ¿no es cierto? Si hay rampas si y no hay rampas, si el baño es ancho y si, no, si no es ancho, si hay señas y si no hay señas, hay que identificar esas barreras que son didácticas y curriculares cuando se vuelven inflexibles que dejan a los estudiantes igual de por fuera. Y esto está un poco, está muy alineado con esa definición de la que hablábamos ahorita, de la convención. La discapacidad es el resultado de esos dos factores. Algo que, que ha pasado mucho en la caracterización y con un artículo del que tú y yo conversábamos también el día sábado es que se ha vuelto un ejercicio situado en la persona, ¿no es cierto? Como traído desde los modelos clínicos rehabilitadores en los cuales se hacía, antes se llamaba incluso anamnesis, no sé si recuerdas cuando recién uno empezó, en este proceso se llamaba anamnesis o se llamaba eh, de otra manera, y es porque es traído en la mayoría de los casos de procesos de salud, y efectivamente es importante comprender todas estas características de funcionamiento, no desde el déficit, pero sí entender esas características de funcionamiento, desde qué apoyos vamos a propiciar. Pero así como es importante eso, la otra mitad de la ecuación es las barreras. Entonces, no las debemos dejar por fuera. Y siento que también, ley 10 es un reto eh, como de los que hablábamos al principio, ¿no? Que en los procesos de, de caracterización siempre podamos tener esta lectura de contexto y esta lectura de barreras. Sí. Yo siento que, que eso es muy importante. Y además me parece muy valioso lo que acabas de decir, y es que como venimos de esos modelos tan clínicos, a veces como perdemos el horizonte, y quizás no es culpa ni siquiera de nosotros, y no con el ánimo, digamos, de juzgar ni de criticar, pero sí es valioso que hagamos esos análisis, ¿no? La caracterización, las entrevistas semiestructuradas que hacemos para hacer esa caracterización vienen muy de ese modelo, de ese modelo clínico, ¿no? Y como tú bien decías, pues nosotras somos... Eh, pedagogas, se supone que deberíamos desencasillarnos de eso, no es una tarea fácil pero sí es una tarea que vale la pena que vale la pena hacer ¿sí? y a veces como tenemos ya el documento y, y nos quedamos con eso y no hay que ir más allá, hay que buscar otras herramientas porque entonces no es el tema de esta conversación pero entonces eh, digamos que se pierde un poco el rol de la, de la docente de apoyo y se pierde el trabajo que se ha venido haciendo si nuevamente volvemos a esos modelos eh, de los que afortunadamente hemos salido. Entonces, hablamos de inclusión, pero nuestras prácticas y nuestro quehacer apuntan a otros modelos, ¿sí? Entonces, eso también hace parte de transformar de transformar estos procesos y de ser muy coherentes, ¿no? Con este modelo y me encanta lo que tú dices en cuanto a, a tener un equilibrio de todas las cosas, ¿sí? Por eso yo siento que, que esta herramienta es tan valiosa porque nos permite hacer un sondeo general y como su nombre lo indica, pues es un mapa de navegación para, para llegar a tener procesos mucho más eficaces y mucho más asertivos, ¿sí? No solamente para la población con discapacidad, sino para la población en general. Esto no solamente se aplica a, a esta población, sino que se puede aplicar a todo el mundo. Y creo que eso es como, como lo que me gusta de esta herramienta porque nos... Nos desen desencasilla de eso que tenemos que... Hacemos cosas solamente para la población con discapacidad y no debe ser así, sino que esto debe ser un asunto de todos. Y mira lo que dice Marjorie en, en la conversación y dice que los procesos de, de caracterización son un arma de doble filo, debemos manejarlo muy bien, no encasillar y mirar los procesos generando las herramientas pertinentes. Yo siento que ese es el, el fin en sí mismo, o sea, la caracterización... Y me ha pasado en muchos escenarios que se piensa que es un instrumento en sí mismo, ¿no es cierto? Entonces la caracterización es un instrumento. Cuando yo lleno eh, el trío o, el, o el, las cuatro hojitas, quedó listo y ya terminé la caracterización. La caracterización no son las hojas, ni es el formato, es el proceso que yo hago de conocer a mi estudiante. Y en ese sentido, lo que nos ponen en este comentario, que se tiene que, tiene que tener como horizonte la generación de herramientas pertinentes, tiene muchísimo sentido, porque es que definitivamente... Ese es el deber ser, o sea, yo para qué conozco a un estudiante, para dar los apoyos, los ajustes razonables y poder, en clave lo que dice Marjorie, generar las herramientas pertinentes, herramientas, recursos, estrategias que sean pertinentes para ese proceso. Entonces, no es el instrumento y la idea tampoco es que se, se instrumentalice ni el mapeo ni la caracterización, sino que simplemente lo que tú dices, es una hoja de ruta que a algunos nos ha funcionado. Ajá. Uh -huh. Perfecto. Entonces, si quieres, continuemos con, con el punto número 3. De pronto podemos poner la imagen en pantalla para que las personas... Uh -huh. Espera, ya, lo logramos, ya. Listo. Entonces, el punto número 3 son los niveles de requerimiento de apoyo y es, entendamos los apoyos. Creo que, que antes, y, y mucho se ha hablado de cómo se, se caracteriza categorizaba a la población con discapacidad. Entonces, antes se categorizaba a la población con discapacidad diciendo, no, este es profundo, este es leve, este es severo, este es moderado, lo cual generaba mucho pánico a los docentes porque muy seguramente y, y lo que nosotros logramos evidenciar es que cuando a uno le decían, pues, estudiante eh, es profundo, era como profundo, profundo, terrible, o es leve, uh -huh es un poco más relajado y eso generaba miedos y pánicos en el proceso. Creo que la perspectiva de apoyos es entender que todos necesitamos apoyos. Todos los seres humanos funcionamos porque tenemos apoyos. Y uno en su vida cotidiana ha incorporado un montón de apoyos. Yo no me acuerdo cómo era muy bien en la universidad el proceso, porque es, es, tengo unas faltas de memoria, pero ahorita en este momento, leí a mí se me olvidan mucho las cosas. Yo no sé si tú te acuerdas cómo era yo de memoria en la universidad o no, pero en este momento de la vida a mí se me olvidan muchísimo las Muy cosas. Muy esquemática. Toda la vida, ¿no? Súper esquemática. Sí. Pero en términos de memoria a mí se me olvidan ahorita mucho las cosas. Y entonces tener apoyos de memoria, ¿no es cierto?, apoyos cognitivos que me recuerden permanentemente eh, estos procesos. De hecho, para mí el mapeo de apoyo pedagógico es mi apoyo cognitivo en mi práctica Pedagógica, porque me permite recordar aquellos factores importantes que tengo que tener en cuenta y que no se me pueden olvidar. Pero así como tengo el mapeo de apoyo pedagógico, por ejemplo, cuando yo hago una lectura, me tengo que apoyar de colores. No sé si se alcance a ver, pero esto es como un poco la última lectura y entonces cada color para mí significa algo y es un código que me permite organizar mi pensamiento, porque si no, se me vuelve un mar de cosas, que no logro organizar eh, y yo uso permanentemente apoyos cognitivos. Todos usamos diferentes tipos de apoyos en nuestros procesos y es importante que reconozcamos que cuando hablamos de apoyo pedagógico, los apoyos son para todos, incluso muchos estudiantes, todos los estudiantes y algunos que no tienen discapacidad, necesitamos apoyos y también en eso, digamos, eso es una clave del diseño universal del aprendizaje. Pero en esos procesos de conocer al estudiante tenemos que mirar cuántos apoyos necesita el estudiante. ¿Por qué? Porque es importante organizar los apoyos. Entonces, hace poco alguien me hacía la pregunta y es, ¿qué pasaría si no trabajáramos los niveles de requerimiento de apoyo? ¿O qué es lo que en realidad le aportan eh, los niveles de requerimiento de apoyo al proceso? Yo creo que a uno como docente le permiten organizar y disponer esos apoyos. Cuando tú logras identificar que el estudiante necesita un apoyo comunicativo y que el apoyo comunicativo lo requiere en la mayoría de las asignaturas y que el apoyo comunicativo le va a potenciar los desarrollos en la mayoría de las asignaturas, en la mayoría de los momentos del día, eh, empiezas a entender cómo tienes que organizar esos apoyos y eso se llama equidad. Para mí la clave en términos de apoyos es que nos permite articular la equidad. Entonces, los apoyos nacen desde la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y Desarrollo, con este revolcón y esta transformación tan espectacular que ellos hicieron sobre los años 2000 y se transformaron todas sus formas de comprender y de concebir el, el proceso, empiezan a decir, no es que las personas ni sean leves, ni profundas, ni severas, ni nada por el estilo, pero lo que necesitamos que entender es cuántos apoyos, si son más o menos apoyos, en qué momentos, en qué tiempos y en qué dimensiones. Se necesitan esos apoyos y nació para discapacidad intelectual, pero lo que nos hemos dado cuenta con el, res, con el tiempo de trabajar en este proceso es que nos sirven para comprender la mayoría de las condiciones, sino todas las condiciones de discapacidad. Y nos permiten entender también nuestros procesos individuales y entender en qué momentos necesitamos más o menos apoyos. Entonces, este modelo lo que nos plantea es... Hay apoyos intermitentes, apoyos que vienen, aparecen en este momento específico, mientras yo los necesito. Por ejemplo, cuando Sara lee, necesita el apoyo de tener uh -huh. un sistema de clasificación de información, pero cuando ya Sara lo leyó, desaparece. ¿No es cierto? Porque ya se hizo el procesamiento de la información, desapareció. Y vuelven a aparecer cuando los necesito y se vuelven a ir. Hay otros tipos de apoyos que son limitados a procesos específicos. Entonces, apoyos comunicativos podría ser. Hay otros que se extienden en muchísimos más procesos y hay unos que se generalizan. Cuando se generalizan es que los necesitamos muchísimo tiempo, ¿no es cierto? Es que necesitamos ese apoyo casi que de manera permanente, es que es en muchas dimensiones y que es muchísimo más tiempo. Y eso le permite no solamente a los profesores de aula, sino también al colegio, a los directivos de la institución educativa y a la familia de la persona, poder organizarse detrás para poder generar esos apoyos, porque, vuelvo a repetir, porque para mí eso es muy potente, son los apoyos los que logran esa pertinencia y esa equidad. Y la educación inclusiva tiene ese principio. Y, de hecho, eh, con, con Rafa, que, que he visto comentarios que ahorita leí, tenemos que leer todos esos comentarios que nos están dejando por ahí, eh, hablábamos de cómo la equidad es el nuevo, la equidad y la inclusión son los, las, las nuevas, los nuevos horizontes uh -huh. de la educación de calidad, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de, de educación de calidad, definitivamente eh, eso es lo que, lo que nos permite. Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de esos dos punticos, de barreras y de niveles de requerimiento de apoyo. Y mira, que me parece muy interesante eso que tú, que tú nos hablas sobre los niveles de requerimiento de apoyo. Y que es muy importante que lo tengamos presente porque podemos caer en el error de quitarle la autonomía a las personas. ¿sí? Entonces también tenemos que ser muy juiciosos en eso. Porque podemos dejar un apoyo permanentemente y resulta que la persona ya no lo necesita, pero nosotros lo seguimos dejando ahí. Y entonces lo que hacemos es eh, seguir creando esas dependencias y pues ahí sí si es que ni para adelante ni para atrás. ¿Sí? Como vivían en algún tiempo, apagué y vámonos. Entonces, sí siento que eso es muy pertinente y que también hay que ser muy rigurosos y muy cuidadosos con, con, lo, que, con lo que se hace. De tal manera, pues, que, que respetemos como la individualidad de cada uno. Efectivamente, así es. Y es la autonomía, la autonomía tiene que ser el horizonte, definitivamente. Total. Listo, entonces si quieres continuemos... Continuemos con, con esa ruta de navegación con la que vamos. Creo que vamos en el punto número 4. Sí, señor. Entonces, para mí ha sido muy importante también y, y lo hemos puesto como, como un aspecto fundamental en el proceso y es entender los estilos y los ritmos de aprendizaje, ¿no es cierto? Y entenderlo como, como profesores para nosotros también es vital. El día que yo entendí sí. mis estilos de aprendizaje, Entendí el tipo de maestra que soy y entendí que yo enseño cómo aprendo. Entonces, mis estilos de aprendizaje son los de Sara Benavides. Yo tengo una gran priorización sobre el auditivo. Entonces, a mí me encanta escuchar y puedo estar en una clase escuchando y a mí no me presentan diapositivas y yo no me aburro y estoy absolutamente maravillada escuchando. Y, cap y la mi atención se capta sobre eso, sobre la atención. Y aprendo muchísimo oyendo. En un segundo eh, momento, digamos, de segundo, aprendo desde lo visual. Para mí, organizar eh, la información de manera visual, con colores, con clasificadores, con signitos y demás, organiza mucho mis procesos de pensamiento. Y desde lo visual aprendo muy bien también. Y, finalmente, desde lo kinestésico, Ahí pasó Benitos. Digamos que, obviamente, todos aprendemos desde el cuerpo, todos nos movemos, pero así que uno diga, Sarita, ¿es una TESA en, kin en kinestesia? Pues no, a mí la verdad es que siempre me costó el tema kinestésico. Y lo entendí, y lo entendí porque mis clases son así. Entonces, en mis clases que yo doy a mis estudiantes, por lo general, muchas respuestas son auditivas. Hay apoyos visuales, pero lo kinestésico, la verdad es que cuando a mí me toca hacer clases, me toca pensármelo muy bien y coger el celular y llamar a un amigo y decirle, venga, por favor, o sea, ideas para hacer esto moviendo el cuerpo porque es que, pues, a mí me cuesta. Y entendí la manera de docente que soy, entendiendo la manera, el tipo de estudiante que soy. Y creo que eso es vital. Me pasó con un, con un estudiante con síndrome de Down y es, hicimos, estábamos haciendo el test de estilos de aprendizaje y él estaba como monitor ahí, ayudándome y dijo pues yo voy a hacer el, el, el test entonces él decidió hacer el test y era un estudiante con el que yo trabajaba súper bien y entonces a mí me encantaba trabajar con él, a él le encantaba trabajar conmigo, una cosa divertidísima y los dos súper felices cuando miramos el test, él es auditivo, luego visual y luego kinestésico, nuestros estilos de aprendizaje nos reñían ¿y por qué es tan importante conocer esto? Porque es que la equidad también habla de, de enseñarle a cada quien de diferentes maneras, ¿no es cierto? Y entonces, en ese sentido, yo no puedo pararme en una clase y decir, ah, no, pues es que yo no soy kinestésica, chicos. Entonces, básicamente, espérense hasta otra clase para aprender de manera kinestésica. Sino que yo no puedo dejar a nadie por fuera. Y si yo no puedo dejar a nadie por fuera, eso significa que a Sarita le toca hacer la llamada a un amigo, cada que planea una clase, e incorporar los componentes kinestésicos porque esas pueden ser las múltiples formas de aprender de otros estudiantes. Y porque muy seguramente muchos de los ajustes razonables de tipo didáctico que hagamos nosotros dependerán de ese sondeo preliminar que hayamos hecho en función de entender los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Y en temas de ritmos es muy importante también entender que eh, pues hay básicamente tres ritmos de aprendizaje. Ahora, desde estilos de aprendizaje acá estamos trabajando con el modelo Back, ¿no? Visual, auditivo y kinestésico. Pero hay muchas maneras de leer los estilos de aprendizaje. Hay otras teorías que hablan de, esti de 12 estilos de aprendizaje, no 3, sino 12. Cada quien tiene uh -huh. la libertad desde que pueda lograr entender cuáles son esas formas de, de aprender de los estudiantes. No hay que casarse con ningún modelo, podemos explorar diferentes... Eh, maneras de entender los estilos de aprendizaje y en ritmos de aprendizaje pues es importante entender que nosotros dependiendo de esa motivación que tenemos frente a las asignaturas y desde esos conocimientos previos pues a veces somos más rápidos o a veces somos más pausados frente a diferentes aprendizajes, ¿no es cierto? Y entonces cuando uno hace el análisis del proceso y por ahí que está eh, Natalia Martínez, pues nosotras en la universidad éramos tal vez muchísimo más rápidas en inglés que lo que puede llegar a ser Natalia, pero Natalia puede ser muchísimo más rápida en temas políticos que lo que podría llegar a haber sido yo y es un tema que está mediado por la motivación y por la relación didáctica que se establece con el docente. Eso es muy importante entenderlo porque es que los apoyos son de tipo pedagógico, no son de tipo psicológico, no son de tipo eh, audiovisual, no son de ningún otro tipo, sino que son de tipo pedagógico. Y entonces, si yo no entiendo las velocidades en las que aprende mi estudiante, ni las formas en las que aprende mi estudiante, puedo estar dando apoyos, pero que no sean pedagógicos, que son importantes, por supuesto, pero lo que necesitamos en la escuela es que se centre en el proceso pedagógico. Y es muy importante entender los cómo y los cuándo aprenden los estudiantes. Y eso sería básicamente el punto 4, además porque está íntimamente relacionado con lo que es el diseño universal del aprendizaje, ¿verdad? Entonces, nos permite entender que si hay, tenemos que dar múltiples formas de presentar la información, múltiples formas de motivación, múltiples formas de acción y expresión, pues es importante que entendamos este primer escaloncito de diversidad que son los estilos y los ritmos de aprendizaje para poder articular con pertinencia pues esos principios del diseño universal de aprendizaje y poder reconocer a todos y no solamente a los chicos que tienen esos estilos más similares a los míos o al 60% que va a mi velocidad en el aula, sino que también es otro 40% que no va a mi velocidad en el aula porque va más rápido, de una manera más pausada, también tiene que ser reconocido. Sí. Y, y con respecto a eso que estás diciendo pues analizaba lo que, lo que pasa ahorita en la sociedad, no y es que a los seres humanos nos encanta encasillar, nos encanta etiquetar, y eso nos hace un mal terrible. Y creo que, que, que en, en la educación inclusiva uno tiene que estar muy abierto a reconocer que uno también no, no, la, no lo sabe todo, ¿no? Y, y creo que eso es lo bonito, y es lo que me ha encantado a mí de, de, esta, de este estilo de vida que elegimos, y es que debemos reconocer que tenemos barreras, infinitas barreras, pero que al mismo tiempo pues tenemos muchos apoyos, muchos ajustes, muchas ayudas que nos ayudan, valga la redundancia, pues a ser lo que somos, ¿no? Entonces, eh, a veces uno, uno se complica con tantas cosas y como quiere etiquetar todo, ¿no? Y si no es así, entonces no funciona. Pero entonces también la invitación es a... a a descubrir otras cosas. Tú decías ahorita, nos paramos desde un modelo, pero es importante que sepan, pues, que existen muchísimos más modelos y que, y que esto es algo que se va construyendo, ¿sí? Que no es algo que está ahí quieto, estático, sino que como los seres humanos avanzamos de la misma forma, eh, las estrategias y las herramientas que tengamos, pues, deben avanzar, deben evolucionar. Así es. Y si quieres, con eso, con eso damos paso al siguiente punto. Vale, pues sí, vamos a, en, el, en el punto 5, que ya es como un punto de cierre y es poder entender esos aprendizajes, ¿no? esos aprendizajes que tienen nuestros estudiantes. Sin duda alguna nosotros llegamos y una de las primeras cosas que tal vez nos refieren los docentes eh, de aula y demás, y esto cuando por ahí diría eh, una persona, Lucas de Slab, eh, cuando los docentes llegan en paracaídas, ¿no? porque en realidad... Eh, no necesariamente, tú nunca has llegado en paracaídas, tú eres docente de apoyo en la institución educativa, porque hemos estado trabajando en contextos distintos. Eh, pero hay otros docentes que llegan en paracaídas, que son los docentes con los que yo he trabajado, digamos que de manera casi que permanente en estos años de experiencia laboral, y cuando uno llega, que yo también hice el ejercicio de ser docente de apoyo, y cuando uno llega en paracaídas al colegio, lo primero que termina pasando es que a uno le llegan, es que el chico no sabe dividir y nosotros estamos en fracciones. O es que a él le cuesta la distinción de fonemas y nosotros ya estamos leyendo de manera fluida y aparte de todo haciendo interpretación de textos. O, jue madre, estamos en bachillerato y en bachillerato tenemos que sabernos todos los, los elementos de la tabla periódica y este hombre no sabe que H es hidrógeno y O es oxígeno, que es el único que yo me sé así de manera rápida por el H2O. Y estamos sumamente preocupados por los saberes. Creo que es importante en esos factores identificar esos aprendizajes, identificar porque hay que entender que los aprendizajes tienen una linealidad, ¿no es cierto? Hay aprendizajes que son progresivos y así se plantea también desde el marco curricular colombiano y entonces es importante que aprendamos a jugar y ajustar esos aprendizajes, pero sin duda alguna, un primer momento es identificar estos aprendizajes en, lo, en, en los estudiantes, poder saber en dónde vamos, porque de ahí es un paso fundamental para poder articular los ajustes razonables. Y por otro lado, la edad, ¿no es cierto? La edad, y no solamente hablo de los años, sino la edad de desarrollo también, eh, y entender cuando hay extradad, que no sé qué tan común sea, la verdad, eh, en Bogotá o, o con cuántos estudiantes tal vez con extradad te hayas encontrado tú eh, en el colegio en Bosa, eh, yo la verdad me he encontrado con un montón de estudiantes en extradad porque mi trabajo ha sido en, en escenarios rurales, entonces en, en Gachanzipá, en Suezca, en Nemocón, que son territorios en los que yo Hice apoyos pedagógicos, pues me encontraba con estudiantes que tenían 15 años y estaban en tercero. ¿Por qué pasa esto más tal vez en lo rural que en lo urbano? Porque como hemos estado acostumbrados a que si uno no se sabe todos esos derechos básicos de aprendizaje, pues de memoria no pasas el año, porque como el aprendizaje se piensa memorístico o porque como no uh -huh. han habido tantos apoyos, pues es lo que los profesores han terminado decidiendo desde los apoyos que tuvieron. Y en ese sentido, es importante entender que si hay extradad, muy seguramente los apoyos y los ajustes razonables se van a incrementar. Y se van a incrementar justamente porque hay una disincronía entre los aprendizajes que estamos viendo, entre el ciclo vital en el que está el estudiante y entre el proceso de aprendizaje que se esté planteando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues, esa brecha, intentar disminuirla lo, lo mayor posible y hay que entender también los procesos de edad de desarrollo. Y por último, los gustos e intereses. Una de las cosas también que, que yo analizo mucho cuando reviso los planes individuales de ajuste razonable para realimentarlos con los docentes, es justamente eso. Entonces, en gustos e intereses dice, le gusta el fútbol y le gusta pintar. Y seguimos por, a, hacia adelante, ¿no? Como Tomás, eso no es tan mm -hmm. importante, como pues, sí, pues en últimas a todos los niños les gusta jugar. Ven, de verdad, yo me encontré un pie que decía que al niño le gusta jugar, palabra, me lo encontré. Y entonces yo decía pues, que a un, a un niño le gusta jugar y a todos los niños creo que tal vez nos gusta jugar, pero eso no es identificar los gustos e intereses, definitivamente uh -huh. hay que profundizar muchísimo más porque es que el aprendizaje tiene que ser significativo, y que sea significativo quiere decir que yo lo puedo vincular con esas, esos procesos de gustos e interés que yo tengo, que lo puedo vincular con ese saber hacer, mío y que lo puedo poner en práctica en los diferentes escenarios y que puedo aprender desde lo que me gusta entonces el me gusta jugar es una cosa muy general y general también en la edad de los estudiantes pero yo como docente de apoyo y como docente del aula podría indagar tal vez un poquito más y es indagar un poquito más como decía Carolina Patiño en el en el Instagram Live de la maestra Amarilla es indagar con filigrana de quién es mi estudiante, qué le gusta a mi estudiante, es lo que me permite tener cada vez mayores respuestas en el proceso. No digo más porque sí, sí. si no, yo hablo acá toda la tarde y no, no es la idea. No, pero eso está bien. Uno se tiene que enamorar de lo que hace y pues concuerdo contigo completamente en eso que nos cuentas. Y es, y es muy importante, ¿sí? No encasillar no instrumentalizar el asunto, sino darnos la oportunidad realmente de conocer el estudiante, como tú dices, con el, que, con el que estamos, y mira que eso facilita el trabajo un montón. Porque si tú conoces a la persona, pues sabes qué le gusta, sabes cómo reacciona a ciertas cosas, entonces eso también te permite a ti tener una gran variedad de cosas, de herramientas, de ajustes que tú puedes implementar. ¿sí? Entonces, mira que, que a veces instrumentalizamos en serio tanto las cosas que parecemos robots, ¿no? Entonces, tengo que hacer, voy a decirlo desde mi experiencia, tengo que hacer, no sé, 15 eh, PR, entonces, rapidito hagamos esto, y uno se pierde en serio la oportunidad de conocer a esos estudiantes, de conocer a esas familias, de conocer esas historias de vida, que al final es lo que lo enriquecen a uno como ser humano, ¿no? Y, y siento que esa es una... Una cosa que hay que rescatar mucho, si bien, bueno, lo voy a decir, si bien es el trabajo y si bien es algo que, que hacemos, pues uno tiene que también ver el impacto que uno está generando en la sociedad y a veces el mal que hace cuando, cuando instrumentaliza las cosas. Entonces, con todo eso que tú nos, que tú nos acabas de contar y como, con todo ese recorrido general, si quieres pas pasamos al último punto, al punto número 6 de este mapeo. Claro que sí, Lady, pues, ya con, con ese ejercicio de conocer al estudiante desde sus características de funcionamiento, desde las barreras con las que interactúa. Eh, escuchaba un espacio y decía, las barreras del estudiante. No, no son las barreras del estudiante. Son las barreras con las que interactúa el estudiante. Cuando conocemos esas características de funcionamiento, las barreras con las que interactúa el estudiante, qué tantos apoyos requerimos, qué tantos apoyos debemos propiciar, cuando conocemos cómo aprende, cómo maneja los tiempos para aprender, qué le gusta, cuáles son sus intereses, cuáles han sido sus aprendizajes, cuál es lo, qué es lo que más le cuesta, cuál es, lo, cuál es la que, materia que más le gusta, cómo está en términos de edad y de desarrollo con sus pares, cuando hemos hablado esto con sus familias, cuando el docente de aula ha estado liderando el proceso tal como lo plantea el decreto 1421, ahí tenemos la posibilidad de de amalgamar las alternativas de apoyo pedagógico. Y a mí me gusta mucho eso que decía Agustín Ayers, eh, que es un teórico español, Agustín Ayers decía, la educación especial tiene sentido cuando se pone a disposición de la educación inclusiva. Y entonces creo que es importante entender que todas esas alternativas de apoyo pedagógico, que en su gran mayoría nacen desde la educación especial, cuando se pensaban en procesos de adaptación significativa, no significativa y demás cosas que hoy terminan siendo respuestas también, tienen que capitalizarse para ser puestas a disposición de la educación inclusiva. Y en ese sentido es muy importante reconocer esas alternativas de apoyo pedagógico. Una de, uno de los procesos más importantes, sin duda alguna, es el diseño universal del aprendizaje, ¿no es cierto? Y es que podamos incorporar, en el marco de nuestras secuencias didácticas como docentes, en el ejercicio práctico con los estudiantes, múltiples formas de enseñar y que podamos incorporar cada vez más pautas, que podamos pensarnos qué, cómo, por qué, para qué estamos haciendo este ejercicio de enseñar y que en función de eso motivemos de diferentes maneras, presentemos la información de diferentes maneras y demos oportunidades desde la experiencia de aprendizaje para la acción y la expresión, porque en últimas el DUA también nos propone que generemos más experiencias de aprendizaje, experiencias en el sentido amplio de la palabra. Y cuando el diseño universal del aprendizaje necesite ser complementado, yo creo que hay un error que se cometió y que ahora lo reconocemos, pero que se cometió hace unas décadas y es eso de las eh, adaptaciones significativas y no significativas. Pues cuando hablábamos de adaptaciones significativas, era lo que pasaba en los documentos, ¿no es cierto? en el papel muy bonito que nos ayudaba a evaluar, en el papel muy bonito que nos planteaba los indicadores, y eso era lo significativo, o en el papel del PEI. Pero lo no significativo era lo que pasaba en el aula. Y mm -hmm. creo que cuando yo veo los PIR es una de las cosas que más me preocupan y es el reduccionismo que se ha tenido. He escuchado a personas también diciendo que el PIR solamente se hace para personas con discapacidad intelectual, para, para no nadie más que el PIER solamente se hace para chicos con discapacidad intelectual, porque el resto de ajustes razonables, pues eso, eso no, no tiene muchísimo que ver. Y en discapacidad intelectual el, el argumento que, que dan es que es que es en estas poblaciones en las que hacemos de manera mayoritaria los ajustes de esta flexibilización curricular o en los que hacemos eh, aumento o, o disminución de desempeño. Es por eso, porque es formal y porque nos va a impactar el proceso de evaluación con estos estudiantes. Sí se hace Piar y con el resto de personas no. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que los ajustes razonables son y el Piar es justamente el plan individual de ajuste razonable y los ajustes razonables son tendientes a la eliminación de esas barreras. Y lo dice la misma definición de ajustes razonables. Esas modificaciones que se hacen para eliminar las barreras que ya hemos visto que están en el contexto y en ese sentido nosotros no podemos pretender que solo estudiantes con discapacidad intelectual interactúan con barreras, ¿no es cierto? Sino que las barreras siempre están en, en, ese, en ese sentido, están en todos para, dispuestas para todos con o sin discapacidad en los escenarios educativos. Entonces, en ese sentido también es importante entender que así como antes un error era decir que los ajustes, que los, las adaptaciones significativas eran las, las relevantes, ahora no podemos cometer el mismo error que solamente cuando estamos haciendo graduación de desempeños tenemos que hacer el PIA, sino que lo didáctico también es muy importante. Entonces, por eso nos aparece ahí en el cuadro eh, del punto número 6 y es cómo podemos pensarnos también materiales, espacios, tiempos, comunicación y metodología, ¿verdad? Cómo podemos empezar a entender que no solamente es el qué, sino también es el cómo, ¿no es cierto?, que desde esa relación didáctica que se plantea también podemos generar apoyos y ajustes razonables desde materiales, espacios, tiempos, comunicación y diferentes me metodologías que no necesariamente impactan eh, el que estamos aprendiendo, sino el cómo estamos enseñando. Y en ese sentido aparecen esas cinco porque son las que más nos hemos encontrado que se hacen en el marco de los planes individuales de ajuste razonable, pero no porque sean las únicas. Pues porque procesos didácticos hay tantos como docentes hay en, en Colombia y en el mundo, y procesos didácticos hay tantos que sería imposible agrupar todos esos posibles ajustes que hay. Estas simplemente son unas pistas o unas claves, pero están centrados en el CO. Eh, y ya, si ya es necesario complementarlo en pro de esos procesos de apoyo pedagógico con los estudiantes, pues pensarnos también... ¿Cuándo es necesaria entonces la flexibilización curricular o la diversificación curricular? Entonces, ¿cuándo es necesario también que flexibilicemos, que graduemos, que modifiquemos, que prioricemos estos, estos qué del aprendizaje para poder hacerlo muchísimo más centrado en ese aprendizaje significativo para los estudiantes uh -huh. o cuándo es necesario diversificar? Digamos que así terminaríamos... Con el mapeo de apoyo pedagógico del día de hoy, porque vamos corridos unos minuticos, entonces la idea es como que tengamos el, el mapa general de, de lo que es el mapeo de apoyo pedagógico, y ya en función de lo que ustedes vayan viendo, pues se puedan ir generando también otros espacios en los que ojalá, ojalá, ojalá podamos contar contigo. Muchas gracias, Sara. Yo siento que pues esta es una herramienta en serio muy valiosa que no hay que instrumentalizarla, yo quiero ser muy enfática en sí, eso, total. Sino que pues nos sirva como insumo, como herramienta, como lo he venido diciendo, y, y pues que, que podamos seguir construyendo, ¿no? Yo pienso que, que los saberes de todos son tan importantes y tan valiosos y nos ayudan precisamente a tener pues un espectro mucho más amplio de lo que podemos hacer por, por mejorar. Sí, la calidad de la educación, y por ir como apuntando a, a, a esas metas que, que tenemos. Así es, lady ¿Te parece si vamos a leer los comentarios? Sí, claro que sí, yo por ahí he visto unos también. Hola, Mar, qué bueno que estés ahí conectada. Y bueno, a, a algunas otras personas. Rafael Pabón dice, muy importante abrir la conversación y propiciar la discusión que lleve a la claridad, de diferencias entre apoyos, ajustes y adecuaciones. Súper importante, se suele confundir estos conceptos. Los ajustes son respuestas a necesidades individuales. Los apoyos son recursos humanos pedagógicos que se ponen en juego para superar las barreras que se establecen en el proceso educativo, no son para el individuo. Las adecuaciones son las transformaciones curriculares o didácticas que se hacen necesarias. Eh, dice... Y dice, los procesos de caracterización son un arma de doble filo, a ese ya lo habíamos leído, ¿verdad? Que hay que centrarlo en las herramientas. Uh -huh. Rafa continúa, otra discusión es romper con la comprensión del mapeo pedagógico a partir de las características de los estudiantes, las tipologías olvidan las diferencias y la diversidad de las discapacidades. Se debe identificar y categorizar la relación pedagógica, es decir, las prácticas de enseñanza y las formas de aprendizaje, no solo preocuparnos, solo por determinar los apoyos a partir de los alumnos. ¿Acaso los maestros no necesitan apoyos? ¿No es necesario acaso determinar los currículos, las... se debe mantener y denunciar la falta de contratación y la continuidad de las maestras de apoyo pedagógico? Voy a mirar dónde continúa el comentario de, de Rafa, creo que se, se perdió ahí. Pero sí, creo que, que es importante justamente que, que estas discusiones se vayan dando de manera permanente para lograr eh, aportar de una manera muchísimo más significativa a la práctica y centrarnos eh, muchísimo mejor en el proceso. Marjorie le, le responde a, a Rafael que efectivamente, por supuesto, y, y se expresa en la relación pedagógica de las prácticas de enseñanza-aprendizaje, de las conexiones con el plan de grupo, con todos los actores educativos que están en participación. Mauricio Molano, que aprovecho para contar que es nuestro invitado, del próximo Inst eh, Facebook no, del próximo Instagram Live sobre Biblioteca Azul para la Inclusión, dice, me parece maravillosa la visión integral de la caracterización pedagógica para derivar en currículos respetuosos de la diversidad es una de las cosas que más me gusta el decreto 1421 el PIDAR como documento es una de las formas de verificación de derechos desafortunadamente creo que ni siquiera la mitad de los niños y niñas que requieren un lo requieren, pero bueno Debemos elegir esa esperanza y esa acción para mejorar las situaciones. Gracias Mauricio por estar allí. Pregunta Camaria, eh, teniendo claro esta herramienta que tú planteas, se podría hablar de realización de PIAR a partir del DUA, tomando el PIAR ¿no? como un instrumento. Yo creo que eso es súper importante, ¿no? La relación que hay entre el PIAR y el DUA, porque a veces se piensa que son dos respuestas diferentes, ¿no? Y a veces se piensa que unos estudiantes requieren diseño universal del aprendizaje, no sé por qué, y otros estudiantes requieren plan individual de ajustes razonable, cuando definitivamente los apoyos, los ajustes razonables y el diseño universal del aprendizaje deben ir muy articulados eh, en el proceso. ¿Nos ayudas a leer más comentarios? Estás en, en los comentarios. Hay uno de Paula que dice... Eh, es útil para los niños, niñas y jóvenes. La diversidad nos permite comprender las potencialidades de los estudiantes. Acá es importante el proceso y no el producto. Efectivamente. En lo rural no se tiene en cuenta el territorio y la comunidad que deben ser actores que enseñan. Eso podría mapearse también desde una cartografía pedagógica. Mira qué interesante el comentario que hace... Uh -huh. Paula Bernal, porque sí creo que es importante ejercicios como la cartografía social o las cartografías pedagógicas, nos permiten comprender muchísimo mejor los contextos y no dar esas respuestas descontextualizadas que a veces pasan, ¿no? Sobre todo en lo, en lo rural, a veces llegan eh, docentes de apoyo, llegamos procesos, pro, docentes de apoyo muy desde la ciudad, ¿no es cierto? Desde la comprensión de los procesos como se dan en la ciudad, desconociendo uh -huh. todas las particulares, las particularidades de lo que pasa en los sectores rurales y definitivamente no tiene mucho sentido hacerlo de esa manera. Eh... No, sé, no sé si tú leíste uno de Paula también que decía, este mapeo no solo sirve para los ajustes razonables, me parece que es útil para todos los niños, niñas y jóvenes, es un mapeo de la diversidad que nos permitirá comprender la potencialidad de los estudiantes, aquí es importante el proceso y no el producto, me parece que es un aporte valiosísimo. O sea, esto no solamente es para los estudiantes o para, para las personas con discapacidad. Esto debe ser algo que se aplique a todo el mundo y eso en concordancia con el diseño universal del aprendizaje. ¿Sí? Entonces, me parece que es un, que es muy valioso. Muchas gracias, Paula. Sí, muchas gracias. Eh, Yugarabito dice, gracias por la información. Eh, muy interesante el mapeo, nos sirve para tener una guía y una visión global de nuestros estudiantes. Eh, dice Miriam que está tratando de identificar las barreras, efectivamente Miriam por ahí es el camino, la identificación de barreras es vital eh, en el proceso y dice Anissa, Ani Ramos, muchas gracias, muy interesante, bastante claro lo del mapeo para aplicarlo en los estudiantes desde la perspectiva y conocer más sus roles y las características de cada uno con sus potencialidades. Hay comentarios muy interesantes, muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí, juiciosos, escribiendo, poniendo comentarios. Eh, si creen que hay cosas que mejorar del mapeo, estamos absolutamente abiertos a, a tener este tipo de discusiones, porque sin duda alguna, entre más perfeccionemos los, lo, los procesos, las herramientas que tenemos a disposición, pues muchísimo más podemos impactar de manera positiva las comunidades educativas y los procesos individuales de los estudiantes. Lady, si nos ayudas con, como con un cierre, con un mensaje final para ya ir despidiéndonos como, como de las personas que nos acompañaron. Pues, bueno, primero agradecerte, Sara, por la invitación y pues invitar a todos a que esto es una construcción, eh, pues de todos, ¿no? A veces uno está esperando que las personas saquen nuevas cosas o le digan nuevas cosas y, y realmente esto es algo que uno puede ir haciendo en su ejercicio, la experiencia es valiosísima y creo que lo comentábamos el día que hablamos y es que a veces uno desde la teoría sabe muchas cosas, pero realmente cuando va al aula, cuando está todo el día en un salón de clases, pues es realmente cuando entiende los procesos que se, que se llevan ahí. Entonces, pues la, la invitación es a seguir construyendo conocimiento, no a seguir, a seguir aportando porque en la medida en que hayan más herramientas, pues esto se va, se va a volver mucho mejor. Y pues no agradecerte nuevamente, Sara, esperemos que esto se vuelva a repetir, y ya. Que así sea, Lady. fue una alegría volver a compartir estos espacios contigo, de verdad que es muy rico conversar con amigas sobre el proceso, re reconocer también esa experiencia que tú has tenido como docente de apoyo, en, en el colegio, esos aprendizajes que se han dado y creo que, que lo que tú dices es muy importante, es un espacio para construir juntos, es un, es un espacio definitivamente de reflexión y en el que la idea es que podamos construir todos de manera conjunta. Muchas gracias a las personas que se conectaron, a Paula, a Monita por el comentario, a Sandra, a Rafael, a Mauricio a Mar, Yuri, a Liliana Sánchez Moreno, a la doctora Nidia, a Ángela, eh, que siempre está, Ángela Medina Suárez de Pereira, que está conectada, a Paola, saludos hasta Boyacá, qué rico poder verte, saludos hasta Fosca, um, a Jairo y a las diferentes personas que han estado conectadas con estos procesos, a Yanis, a todas las personas de verdad, que es un gusto poder eh, contar con ustedes a, a los que nos acompañaron y a los que nos van a, a ver posteriormente en este mismo enlace. Les cuento que el 11 de junio, es decir, este jueves 11 de junio del 2020, vamos a estar conversando con Mauricio Molán sobre la Biblioteca Azul para la Inclusión, que es una iniciativa que se hace desde un colegio también en Bogotá, en el que después de años y años y años de trabajo han decidido generar un portal en el que están un conjunto de herramientas, estrategias, en el que también nos convocan y nos hacen un llamado a la acción para poder generar estas comunidades de aprendizaje y desde ahí poder tener acceso a materiales, a, a lecciones aprendidas que han funcionado en otros escenarios y lo ponen a disposición desde esta difusión del conocimiento. Así que, súper invitados eh, para el día 11 de junio, es decir, este, este próximo jueves, no por Facebook, sino mediante el Instagram Live. Vamos a estar conversando con Mauricio Molano. Entonces, los esperaremos el próximo jueves a las 4 de la tarde por ahí. Te envían saludos a ti también, Lady, por el chat. Eh, definitivamente ha sido una excelente compañera, no solo de universidad, sino de panel. Entonces, te envío un abrazo gigantesco. Y pues a ustedes, muchísimas gracias por estar conectados acá. Si tienen eh, de pronto ideas para hacer otros Instagram o Facebook Live, nos las pueden dejar en los comentarios. Ya saben que a nosotros nos encuentran en Instagram, en Twitter y en Facebook como arroba somos Caminos y nos encuentran en YouTube como Teje Caminos. Entonces, estamos en contacto. Que tengan una excelente semana y también que tengan una bonita tarde. Hasta luego. Chao.